Y ahora nos metemos en tema con el doctor Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Voz autorizada, amigo de la casa. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recurrente charla, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente sí. Lamentablemente. Eh, y es producto de esto. Es de que hay que hablarlo en la casa y tomar acciones encaminadas con un diagnóstico correcto. De cuál es la situación en donde nos, nos encontramos. Por eso... Desde el ámbito universitario venimos realizando estudios, encuestas para ver dónde estamos parados, cuáles son los riesgos y también venimos planteándolos de la Asociación Toxicológica Argentina, la cual presido y que también venimos a nivel del Congreso de la Nación eh, eh, generando con los legisladores eh, eh, este concepto que hay que tener en, en, en entender que estas sustancias psicoactivas, es decir, aquellas sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, sean legales o ilegales, tienen eh, consecuencias directas en, en el comportamiento social. ¿Qué dicen los relevamientos? ¿Qué están consumiendo los, los jóvenes? ¿A partir de qué edad? Eh, lo, eh, si vemos los datos a nivel nacional y que Mendoza eh, los acompaña perfectamente, vemos que las eh, sustancias donde hay mayor consumo son las legales. La que va a la cabeza son las bebidas alcohólicas, alcohol. sobre todo las de alta graduación alcohólica. Bebidas eh, blancas, por ejemplo. Bebidas blancas el mejor, y el fernet, ¿no? exactamente, eh, que están por arriba de los 39, 40 grados de alcohol. Es decir, que eh, con pocas cantidades podemos alcanzar niveles importantes de alcohol en sangre. Esto, si tomamos la población entre los 12 años y los 65, prácticamente el 90% ha consumido alcohol. Y si tomamos por debajo de los 18 años, que teóricamente está prohibida la venta, el 70% de los jóvenes y adolescentes menores de 18 años, es decir, entre 12 y 17, ya han 12, consumido alcohol. Eh, los datos pequeños. que hicimos un en relevamiento en colegios secundarios acá en la provincia nos dio 71%, eh, por ciento, o sea, 7 también de cada 10 ya han consumido alcohol. Y que tenemos que entender... Que a veces nos desviamos y pensamos a ah, sustancias, las adicciones, el narcotráfico, y ese no, no es la línea en donde tenemos que hacer entender en lo que hace al riesgo, que es lo que decíamos el comportamiento. Y que esto es distinto en un cerebro que ha concluido sus procesos madurativos, es decir, por arriba de los 18 o 20 años, por eso dice prohibida la venta a menores de 18. No porque sean menores, no tienen carnet de conducir o no, o, o no tienen responsabilidad penal, sino porque el cerebro está en procesos todavía madurativos que empiezan desde la semana de, de, de, de, de, de, las primeras semanas del, del comienzo del embarazo. El cerebro empieza a tener todo un proceso de desarrollo, diferenciación celular, conexiones entre las neuronas y funcionalidad, y que este proceso culmina alrededor de los 18-20 años. Por eso. Está prohibido el consumo de alcohol por debajo de los 18 años porque es neurotóxico. Claro. Afecta las capacidades cognitivas, intelectuales, es decir, procesar ideas, razonamiento conductas. Conductas porque afecta a un área específica del cerebro que es el, el cerebro prefrontal, que es lo que nos diferencia del resto del reino animal. Y... Ahí es donde está la empatía, el comportamiento social. Y que ahí claro. vemos a veces estos delitos, como un, un menor que seguramente puede haber estado expuesto a sustancias durante temprana época, que por robar una motocicleta le pega cuatro tiros al sujeto. Sí, uh -huh. sí. De, de, de, ¿Encabeza el alcohol? ¿Le siguen? Tabaco. El tabaco eh, es el que sigue en prevalencia, sí. que son las dos eh, que tienen mayor impacto sobre lo que hace a la salud de las personas y las que tienen más consumo por ser legales. Eh, y las que siguen después en, en orden de importancia, que ya son ilegales, en donde tenemos la marihuana y la cocaína. Uh -huh. ¿El, ¿El tabaco está en baja? El tabaco existe una percepción de riesgo en cuanto a, a, a campañas que se han hecho durante muchos años y sí ha ido disminuyendo. Cuando hicimos encuestas en estudiantes de secundaria y de la universidad, vemos que si le preguntamos qué percepción tienen, qué daño puede producir el consumir tabaco, prácticamente arriba del 95%, es decir, 9 de cada 10 este, estudiantes nos dicen que es de gran riesgo fumar eh, de 1 a 10 cigarrillos o más por día. Cuando preguntamos si era de gran riesgo fumar marihuana, menos de la mitad, un 40% dijo que era de gran riesgo. O sea, hay una bajísima percepción y ambas sustancias se fuman. Uh -huh. Ambas causan un daño directo a nivel pulmonar, más que las consecuencias a nivel neurológico son distintas porque una es estimulante en la nicotina y la otra es disruptora del sistema nervioso central. Entonces, eh, después del tabaco, marihuana, cocaína, cocaína. ¿Qué, pasa con las, qué pasa con las drogas sintéticas? Las drogas sintéticas eh, tienen usos muy particulares eh, en lo que hace a, a momentos en donde existen. Esto viene a, con un aumento muy sustancial, este. Eh, porque son las que están de moda claro. eh, esto tiene que ver con lo que hace el MDMA que es el éxtasis o la superman la, eh, la parametoximetanfetamina viene aumentando muchísimo el consumo de ácido lisérgico que eso nos preocupa porque eh, tienen efectos disociativos Y que pueden afectar el, con, las conductas Y comportamientos de aquella persona Que lo está consumiendo Por eso es importante saber quién, cómo, cuándo Y en qué contexto lo consume Porque puede poner en riesgo su, su seguridad Le hago una sobre este y ya lo dejo a Rodi Porque va eh, Como están de modas eh, De moda como dice usted eh, Pasa que hay algunos que dicen eh, Yo hoy probé una pastillita uh -huh. Yo solamente la tomo en esta ocasión esa sola pastillita, ¿puede ser que la persona termine con un comportamiento eh, con desenlace trágico como el que acabamos de ver o no pasa nada, como creen eh, algunas a ver, personas? cuando a, a, me van a dar un medicamento, hago mil preguntas, leo el prospecto, voy y le digo al médico que me lo dio o alguien, mire, puede producir esto y si mejor no lo tomo, cuando me dan una pepa o una pastilla... Viene sin prospecto y yo confío que, por ejemplo, es éxtasis. Y confío qué concentración tiene. Hoy, las pastillas de éxtasis ya vienen cortadas por una cuestión comercial y estirarlas más con otros que se conocen como las nuevas drogas de diseño, las NPS que reconoce Naciones Unidas, como las catinonas y las feniletilaminas, que generan cuadros psicóticos de auto- y heteroagresión. El éxtasis, que es una, una, una anfetamina metoxilada, una metanfetamina, tiene una acción en empatógena, en que mejora la sensibilidad en piel, la distorsión de los colores, los sonidos, produce ilusiones. O sea que sería un efecto más light que genera, la, la, la, la, la, me facilita la comunicación entre personas. ¿Pero si este, me subo un auto? Pero si viene cortada con fenil, feniletilamina o catinona, yo tomé eso esperando pasar una fiesta tranquilo y empática, y termino con un cuadro psicótico, que ya hemos tenido pacientes internados acá en la provincia, con un cuadro agresivo muy importante, eh, que entre cuatro o cinco enfermeros no lo pueden sujetar, y que puede hacer que genere comprometiendo a otros sujetos este, por mi cuadro agresivo, o autoagrediéndome. Esta es la situación, estoy consumiendo algo que desconozco que, que tiene, y en qué concentración, que puede ser que consumo la pastilla, y que venía en la dosis adecuada y que voy a tener los efectos esperados y deseados, siempre hablando por arriba de los 18 o 20 años. Uh -huh. Ahora, no sé el corte que tengo y en qué concentración venía y por ahí puedo tener un efecto exagerado como un golpe de calor, como los que fallecieron en Time War en Buenos Aires, cinco jóvenes. La famosa Superman. Eh, eh, Superman o estas oh, también, el... exacto, que son anfetaminas La metoxiladas pastilla. que generan un cuadro de hipertermia, uh -huh. pueden producir un edema cerebral, pueden producir arritmias, infartos, porque son derivados de las anfetaminas. Ahora, cuando alguien compra, dice, yo me compré tal cosa, sí. ¿cómo saberlo? Es como el que compra aceite una... de cannabis Co... en la plaza, ¿qué compró? Claro, claro. no tiene en prospecto, cuestión de fe. No, te, no, no, no está certificado, no tiene trazabilidad. No, no hay una institución que, que, que, que avale Exactamente. Qué, se, qué se están tomando. Por, por ejemplo, en una de las fiestas electrónicas, muchos traen su propia pastilla, porque saben quién es el proveedor, dónde la compró, y no, no le compran a un tercero y saben cuándo, cómo la toma y en qué circunstancia es distinto que hoy vemos ante esta baja percepción que todo es igual y existe y no, no ven la consecuencia que es como encontrar una pastilla tirada en la calle y me la tomo sin saber qué es ni hay es una pastilla, debe ser para tomar y me la tomo que ese ah, es el riesgo hay, hay un momento que a mí me llama la atención que es el momento de conciencia el momento previo el previo a todo esto, hablemos de alcohol, hablemos de marihuana, de, de drogas de diseño, Exacto. de lo que sea Hay un momento previo, un momento de conciencia sí. Donde yo sé lo que voy a hacer eso, eso es clarísimo porque por ahí otro latiguillo es yo sé cuándo parar El que decide cuándo parar es mi cerebro, sobre todo el cerebro prefrontal Y donde primero actúan las sustancias es en esa es área Por lo tanto, yo sé cuándo parar ahora, después que tomé Perdí el dominio y es un poco en lo que se viene apoyando la justicia que el que se tendría que haber configurado el riesgo es previo. Si yo voy a un boliche y fui en auto, no tomo alcohol. Y si voy a tomar alcohol, no voy en auto. Y si no, lo dejo o le entrego la llave a alguien y vuelvo en un taxi. Pero no, no existe mensajes? mucho esa conciencia. No. Y no porque no. no se trabaja. Yo siempre digo, ¿cuándo fue la última campaña sostenida en el tiempo de prevención? No y nos hay. tenemos que remitir a los años 90 prácticamente. No hay. Tal cual. Entre, entre que no hay campaña de tránsito y no hay campaña tampoco por drogas... La percepción hay... de riesgo no, no tremenda, pasa nada. Claro. Han llegado mensajes al 261 613 4444 -444. les, les preguntamos si creen que aumentó el consumo de sustancias, si se habla del tema consumo en casa con los más jóvenes. A ver qué es lo que nos dicen... ¿Quién controla la noche? Faltan controles, dice Roberto de Maipú. Estimados, el abuso de sustancias se debe primero a la falta de concientización y segundo a la falta de control estatal policial. Se ha incrementado en estos años. Buenas tardes. Sí, cada vez las personas consumen más y a edades muy tempranas. Hola, sí, para mí hay mayor consumo de alcohol y sustancias. Interesante el tema de hoy, creo que hay más consumo y menos control. El fin de semana lo comprobé a la altura de un boliche en la Panamericana. No podía pasar por los jóvenes que salían ebrios del lugar haciendo zig-zag, riéndose y jactándose de su estado. Deberían haber más controles. Buenas tardes, todos los jueves en una parte del parque está lleno de autos con jóvenes tomando alcohol y sus ba baúles abiertos con música full. Lo veo todas las semanas cuando salgo 22 horas de ser del club. He visto camionetas de policía en esa avenida. Sería importante que les hicieran test de alcoholemia. Es algo que las autoridades conocen y no se hace nada. Buenas tardes. Tránsito desde y hasta calle Independencia de las Heras y Escuenaga de Luján por mi familia eh, y nunca hay controles. Ah, tránsito, porque leí tránsito. Estás leyendo mal, Marisol. Transito, dice. Desde ya hasta calle Independencia de las Heras y Escuenaga de Luján, por mi familia nunca hay controles policiales, ni en calle Independencia, Acceso Norte, Costanera, Acceso Sur, incluidos los fines de semana que están midiendo alcoholemia. Ni hablar para las fiestas que se vienen en esta época. Faltan controles, sanciones más fuertes y condenas reales. No unos añitos y por buena conducta para hacer cursos en la cárcel y salen. Buenas tardes, mi nombre es Nilda. Hoy tocan un tema tan difícil. La drogadicción está en crecimiento. Creo que siempre hablamos del adicto. Nos olvidamos de ver lo que sufre la familia y principalmente los hijos. Sí, aumentó el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas debido a que hay leyes de muy baja penalidad. Todo es como que pide más mano dura, más control. control. ¿Va, por control, no. control Digo, ¿Va por ahí? No, Digo, ¿Va, porque va no por puede ahí porque no puedes ponerle un policía a cada persona? No, esa época no va, va por ahí. Un montón de veces. Sí, pero no va por ahí. Muchas veces no para Está he demostrado que, que la guerra contra las drogas no funciona. Lo que tenemos que trabajar es en la prevención. Empezar desde el colegio primario, como se hicieron las campañas del uso del cinturón de seguridad, el control del agua, que vemos los que eh, recibieron este, este, este, eh, esta enseñanza. La vienen manteniendo cuando llegan a, a su adolescencia y ahí es donde tenemos que entender. O sea, empezar a trabajar a saber cuál es el riesgo. Y el tema de drogas no es adicción, que este es otro gran error. La adicción es algo mucho más complejo. Es un componente biopsicosocial, es una cuestión genética y propia de cada uno de nosotros, pero es un componente social y psicológico que genera una situación que ante el consumo de alguna de estas sustancias psicoactivas, legales o ilegales, le siente que le mitiga o le calma sus cuestiones o de angustia, de depresión y ansiedad y ahí se pega la sustancia como una especie entre comillas de automedicación. El alcohol tiene un efecto ansiolítico igual que la marihuana, mejora el estado anímico, otras actúan como estimulante como la cocaína, entonces si siento que me pega bien y me calma mis síntomas lo sigo consumiendo. El hecho es que esta sustancia genera cambios en los neurotransmisores cerebrales que modifican el estado de ánimo pero también esta sensación de bienestar, placer, actúa en un área cerebral que es el de recompensa, que al ser estimulado, esta área de recompensa, después pues, busca el cerebro seguir consumiendo para saciar esta necesidad de la sustancia, y que eso es dependencia. Ahora, la adicción es mucho más complejo y no tiene que ver Lo que estamos hablando es de uso de sustancias, que no son adictos. Trabajan, estudian, tienen su vida normal, pero en algún momento se expone a esta sustancia y ahí entramos en situación de riesgo físico. ...porque pueden causar problemas a nivel vascular, a nivel hepático, a nivel cerebral... ...y a nivel social también va a impactar porque pueden terminar en situaciones que tienen que ver con la justicia... como ¿Algunas como, son como más, este adictivas, joven. más adictivas que otras? Eh, sí, hay algunas que tienen eh, este efecto químico que produce a nivel cerebral... ...a través de la dopamina, que uh -huh. es uno de los neurotransmisores... ...hacen que más rápidamente pueda generar esta dependencia... Por ejemplo, la cocaína, la nicotina, muy bajo o, o, o un consumo eh, aislado puede generar. Fíjense ustedes que de los que consumen sustancias, solo un 10% puede terminar en, haciendo una dependencia o adicción. Por eso, decir centrarse en el que el problema de las drogas son las adicciones es el gran error que estamos cometiendo. El problema de las drogas es un componente de salud pública. Porque por ejemplo el usador de cocaína, no el adicto, el usador simplemente, uno de los efectos secundarios de la cocaína es que produce una inflamación en el interior de los vasos arteriales, sobre todo los pequeños y medianos, se inflama, esto se llama endotelio, aumenta la agregabilidad de las plaquetas, que esto produce trombosis, coágulos uh -huh. y acelera los procesos de adhesión del de colesterol malo, el LDL. ¿Y esto qué hace? Que acelera los fenómenos eh, aterogénicos, vasculares, a nivel cardíaco, cerebral y trombosis. O sea, riesgo de infarto y riesgo de, de, de accidente cerebrovascular. El otro día trasladamos un, un chico de 22, 23 años con un infarto de acá del Hospital Carrillo a la unidad coronaria del Hospital Central. Consumo de cocaína, cocaína. Claro. un adicto, consumo de cocaína, son los efectos secundarios Como el alcohol tiene los efectos secundarios de cirrosis o daño hepático Bien. Cuando yo estudiaba Hollywood, no sobre todo la primera etapa de Hollywood eh, La droga que daba vueltas de manera descomunal era la heroína sí. ¿Sigue existiendo la heroína? Sí, es, es más en el hemisferio norte, porque Ajá. el origen es de la amapola La planta, la, la, la florcita de amapola que es asiática, uh -huh. no tiene, no no, no, no se ha podido tener un buen desarrollo en Sudamérica. Entonces más una droga del hemisferio norte, hoy sintéticas, que es lo que generó eh, esta gran pandemia, que son las clínicas del dolor en Estados Unidos, que hay una serie, y que genera esta alta dependencia que es una sustancia depresora, esa produce paros respiratorios, depresión eh, respiratoria, wow. que uno puede ir a la farmacia y sin receta, en Estados Unidos que controlan todo, te venden el antídoto, que es la naloxona eh, Supuestamente, controlan <risa> Supuestamente, pero en la farmacia sí, que es de aplicación nasal, para Ajá. si uno ve en la calle a alguien que ha, ha hecho un coma por, por, por una intoxicación por opiáceos, uno le, le, le, le, le coloca en la nariz y, y puede revertir mientras llega al servicio de emergencia. Wow. Acá lo que tenemos... La prevalencia de las ilegales más importantes es marihuana y cocaína Y sobre todo cocaína, el crecimiento que, que ha existido es exponencial Se ha más que triplicado el consumo ¿Triplic de, ¿En qué tiempo? Eh, en, en los últimos cinco años wow. o, Este y, y que esto vemos en, en los controles que se hacen en los prelaborales o, o, o, o en distintos eventos que uno puede hacer controles Que existe una altísima prevalencia del consumo en las mismas maternidades, por ejemplo han llegado más mensajes, doctor. Vamos a compartirlos. Al 261 344 4444 nos escriben porque les preguntamos si creen que aumentó el consumo, algo que está ratificando acá el doctor. Se ha triplicado el consumo de cocaína en los últimos cinco años. Mi hijo murió por culpa de esta gente que vende. ¿Hasta cuándo esto tiene que andar en la calle y cuántos hijos más ah, ¿hasta cuándo esto tiene que andar en la calle y cuántos hijos más perderemos? es terrible soy de maipú hermosa tarde hermosos obviamente aumentó el alcohol eh, es impresionante las drogas por igual y la justicia para las víctimas y su familia no existe los autos son armas letales besitos de rosita Hola. el consumo de alcohol y de sustancias ilegales ha aumentado en forma alarmante en los últimos años muchas conductas ilegales tienen en el consumo de estas sustancias su principal causa Lamentablemente cada vez hay más droga en la sociedad. A la salida de los boliches es impresionante cómo sale la juventud. Ya están quemados los chicos. Hace falta más mano dura con los chicos que conducen alcoholizados. Buenas tardes. El consumo de alcohol y droga tiene que ver con la familia. Si los chicos ven el consumo en las reuniones familiares, lo ven como natural. No hay un solo control de alcoholemia fines de semana vienen todos del carrizal Y potrerillos reborrachos. Faltan controles en la calle Buenas gente de la redacción Yo veo muy poco control de los jóvenes Porque la verdad es una vergüenza Yo entiendo que deben los padres controlar a sus hijos Dice Rocío de El Bermejo Buenas tardes Hace 15 años que convivo con mi hijo Que consume cocaína y alcohol Es terrible todo lo que he pasado Hasta que él tome la decisión de hacer algo, no puedo hacer nada. Sí, eso tiene que ver con el principio de autonomía y la gran discusión que hay con la ley de salud mental que uh -huh. se amalgamó el consumo de sustancias. Hay un legislador nacional que este, eh, está con un proyecto... Eh, de, de que lo que hace a, a, a las problemáticas de consumo, sacarlo del contexto de la ley de salud mental, para poder tener otras herramientas para hacer el abordaje. Para, por ejemplo, que para que está. esta madre pueda actuar por encima se de Se pueda actuar y que, que pueda recibir ayuda, que, que a veces inicialmente, hasta que se estabiliza, puede, se pueda llegar. Toda la discusión que se dio a partir de lo de Felipe Petinato, de, de Chano, ¿no? Exactamente, claro. que, la mamá de Chano. Que, es, que es hoy... Es desgarrador. Eh, uno de tiene que eh, eh, esperar esta, eh, esta, este, este principio de autonomía, que es importante, tiene que haber una voluntad, pero a veces cuando está en una situación de riesgo hay que intervenir, que eso también lo permite la ley. Si hay un riesgo para el propio paciente o para terceros, uno lo puede internar interpestivamente con autorización judicial. Pero eso es, to es todo un desarrollo. Pero, pero antes de llegar a eso, lo que tenemos que trabajar es uno en, en generar el, elementos de protección. O sea, cuando tenemos bajos niveles de dopamina y de serotonina, que es lo que mejora el ánimo, que eso se logra a través de actividades deportivas, recreativas, este, contextos familiares, y todo eso que con la pandemia desapareció muchísimo, el aislamiento, y que hoy los chicos tienen pocos lugares por el tema de inseguridad, a dónde ir, esos niveles de dopamina, serotonina están muy bajos. Eh, las expectativas que genera lamentablemente el país, que también son muy frustras, uno lo ve como docente que le pregunta, ¿y qué especialidad van a seguir?, este, y, y, y todavía no lo tienen definido casi en los últimos años, cuando vemos que casi, casi, casi la mitad de los que se están recibiendo están pidiendo las constancias en la facultad para hacer homologación de títulos, 50%. Uh -huh. Hay 12.000 trámites en el Ministerio de Salud de la Educación de la Nación para, para, para homologación de títulos para irse al país, 12.000 universitarios. Eso genera un contexto de bajos niveles de dopamina y serotonina que al ser expuesto a cualquiera de estas sustancias este, se las elevan las mejoran, se sienten fantásticos entonces por un rato se siente bien y mitigan esa sensación por, por eso rato. tenemos que trabajar como sociedad para fortalecer todos estos aspectos para que estén protegidos que uno puede consumir y tomarse este, eh, un buen vino en, en un almuerzo sabiendo que después no me voy a subir al auto o, este, eh, o, o, o, o consumir eh, eh, cualquier otra sustancia sin tener en riesgo a terceros, pero por supuesto que alguien que consume no va a terminar en un alcoholismo sí, si se encuentra que consume, como decía la letra del tango, para olvidar o para claro. eh, eh, eh, desaparecer estos síntomas.